Muy buenas a todos y bienvenidos a mi canal, en esta ocasión nos hemos trasladado hasta la Reserva neozelandesa de Tiaguaroa para cazar el rebeco y la cabra salvaje, y quiero aprovechar para saludar a nuestro amigo de Youtube, Samuel Rojas Ramírez, y sin más preámbulo, ¡comenzamos! Vamos por la orilla del lago, vamos a ir mirando, mira, ahí tenemos un nivel 2, vamos a seguir mirando, Aquí tenemos otro allá abajo, un nivel 5 media. Vamos a hacer el lance con el arco, que está a distancia óptima, apuntamos con el telémetro, vamos a ver, 43 metros y disparamos, ha batido el animal. Vamos a recoger a nuestro Rebeco, vamos despacito porque esta zona hay mucho, mucho Rebeco, hay gran abundancia, tanto de Rebeco como de Cabra un poquito más al norte, en este lago y a ver qué puntuación nos arroja vamos a ver si podemos hacer otro lance no seguimos agachados perrete va a nuestro lado hoy se está comportando últimamente está un poquito rebelde no sé qué le pasa pero bueno será cosa de, del jante y la programación que tienen los animales vamos a ver la puntuación cogemos los prismáticos por si hubiera algún otro animal por allí el que hemos visto antes en nivel 2 no, no hay nada así que vamos a recoger a nuestro Rebeco miraremos por la orilla del frente no vemos nada tampoco y ya lo tenemos aquí un diamante 59,50 madre mía qué preciosidad y ahora una vez que lo disequemos, os voy a poner el, el mapa para que veáis donde, donde ha sido batido. Veis aquí en este lago, que tenemos aquí en el centro, por toda la orilla he ido cazando. Y continuamos con la caza. Hemos avanzado un poquito más. Tenemos ahí un rebeco. Nos avisa de las huellas. Vamos a intentar dar el lance. Vaya, se nos ha puesto de espalda, pero vamos a intentarlo apuntamos 39 metros y disparamos ya ha sido batido el animal y vamos despacito a recogerlo quiero comentaros una cosa el otro día cuando subí el vídeo de, de rancho hubo alguien de que me acusó de, de utilizar mods porque coge, conseguí piezas de, de gran puntuación si utilizará mods las piezas que cazo hoy pues tendrían todo puntuación máxima. Y cosa que comprobaréis, no es así, mira, esto es una plata, 41,20. Si hubiera sido así el anterior, Rebeco nos hubiera dado una puntuación de 63 puntos. Pero en fin, hay gente que quizás lo que le, le corroe es la envidia. Pero continuamos con la caza, que es lo que importa, divertirnos, hacer buenos lances y a ver qué tal se nos da la jornada de caza. Seguimos avanzando, nos vamos a agachar, puesto que vemos ahí delante huellas. Escuchamos una llamada de advertencia de un rebeco. Y, y escuchamos también aquí a nuestra derecha que ha salido otro corriendo. Mira, y tenemos un rebeco. Y disparamos. Estaba de espaldas. Así que no sé que le, si le hemos dado bien o no, pero sé que está abatido, puesto que la flecha de, de 420 gramos es, es idónea para este tipo de animales. Además, que tiene una, una penetración que no lo consigue una bala. Vemos aquí, terminamos el rastro. Vamos a decir a la perrete que, que lo persiga. Seguramente le no hemos dado los cuatro traseros en el coxis y por eso no Mira, ahí tenemos otra llamada vamos a ver vamos a acercarnos a ver si podemos hacer este lance y luego recoger el otro vamos avanzando vamos a ver lo tenemos por aquí a ver si lo vemos Perrete nos está llamando ya pero quiero hacer el lance a este Ahí, ahí, sale corriendo, sale corriendo nivel 4. No, no tengo tiro. Voy a coger el solo king. Voy a coger el solo king. A ver, lo localizo. Y... Disparamos. Vaya, le dan el culo. Le dan el culo. Ahora, ahora lo recogeremos. Vamos a recoger primero este de aquí. El que le disparamos con, con la flecha. Y luego iremos a por el nivel 4. Venga, parte búscalo. Vemos ahí ya la, la sangre, en este lado de aquí, vemos que va resangrando, y entonces no estará, no estará muy lejos. Aquí tenemos a nuestro rebeco. Un bronce porque lo hemos dado en el en el Coxis, en un nivel 2, de 37 con. perdón, 35,70. Y ahora vamos a, a recoger el otro. Voy corriendo, porque normalmente no, no me gusta correr, pero este sí porque voy a, a perseguir las, las huellas de este animal. A ver si lo localizamos Lo que pasa es que al, verlo de, al haber dado en el coxis Va a correr mucho Ya tenemos aquí las huellas Este, este con... Este era, el otro era otro, otro Aquí tenemos el sangrado Vamos a ver Os voy a poner el mapa para que veáis dónde, dónde vamos cazando Venga, parrete, búscamelo ahora Que ahora ya te necesito si no, tardaría mucho más con el sistema tradicional de, de seguir las huellas las como os estaba diciendo ahora sí voy corriendo cosas que no suelo hacer solamente corro cuando voy persiguiendo a una pieza y seguramente nos habrá penalizado por el impacto en zona no vital hemos visto claramente que le hemos dado en, en, la, en los cuartos traseros comúnmente conocido como el culo. Y efectivamente ha sido un disparo malo, pero bueno, no siempre se nos salen disparos perfectos. Ahí tenemos otra llamada de advertencia. Vamos a ir andando ahora, por si pudiéramos hacer ese lance. Desde luego le han cambiado la, la llamada de advertencia, le han cambiado el sonido los chicos del Hunter. Antes, antes no, no era tan aguda, pero se agradece porque... Mira, ahí tenemos... no, ahí no tenemos nada que llama nuestra atención y intentamos luego localizarlo vamos a seguir mirando perrete nos llama porque ha encontrado el rastro pero estoy más centrado ahora en el en el posible lance que podamos hacer de la llamada de advertencia como íbamos corriendo pues claro nos escuchan y normalmente primero advierten y luego salen huyendo mira la tenemos ahí enfrente Vamos a ir despacito ahora. Aparte, quédate quieto. Ya sé que has encontrado el animal. Vamos a ver si podemos hacer este lance. Mira, allí lo tenemos. Es un nivel 2. Así que cogemos el solo Apuntamos y disparamos. Abatido. Le hemos atravesado el doble pulmón. Y ahora vamos a, a recoger a los dos animales. Primero nivel 4. Con un mal disparo en, el, en los cuartos traseros. Efectivamente. Era un oro y nos ha dado la plata por una penalización. Y vamos ahora a, a recoger al, al nivel 2. Y ahora ya si sí vamos despacito por si podemos hacer otro lance. Porque esta zona de aquí de Teaguarua es una zona muy muy muy buena de caza. Incluso podemos encontrar pavos también. Algún gamo ya en, en la orilla en la otra orilla de enfrente, un nivel 2, 35 con 80 y vamos a mirar por si viéramos algún animal en la orilla vamos a ver, no vemos nada y como no vemos nada voy a poner el mapa para que veáis que he ido por toda la orilla oeste y continuamos la caza vamos a mirar por los prismáticos a ver si mira ahí tenemos un, un nivel 4 un rebeco, cogemos el locking, apuntamos y abatido doble pulmón y vamos a ver la puntuación que nos arroja nuestro animal vamos a seguir mirando por aquí y por aquí puede haber también cabras seguimos mirando no vemos nada vamos a mirar otra vez de rete está a nuestro lado ahí jadeando el animalico te tendría que tener la opción de darle agua porque todos los animales deben de beber pero bueno ya llegamos aquí a nuestro rebeco un oro 49 con 80 muy buen impacto lástima del otro de 56 puntos que no que lo fastidiamos pero ahí es donde estamos hemos avanzado un poquito más y vamos a seguir mirando mira allí tenemos un pavo vamos a intentar hacer un, un lance largo con el 22 a 190 metros vamos a ver apuntamos y le hemos dado, le hemos dado pensé que habíamos fallado, no, pero le hemos dado ha sido un buen disparo largo con el 22 la verdad es que el 22 tiene una precisión bastante buena incluso hasta 200 y pico metros he, he abatido pavo así que vamos a seguir mirando si encontramos más animales no vemos nada pero no podemos descartarlo que esta zona está plagada de fauna, porque vemos las huellas ahí, a ver si vemos el ahí delante de unas huellas, seguramente sean de cabra. Vamos a ver, tenemos aquí las huellas, efectivamente de cabra de hembra. A ver si localizamos algún macho. No vemos nada, pero mientras este tanto nos vamos a dirigir a recoger a nuestro nuestro pavo, vamos a ir corriendo un poquito vamos a hacer la tarjeta que no busque y como os decía antes, yo solamente corro cuando voy a recoger una pieza si no, lo que me gusta es ir, ir andando para hacer el menor ruido posible ya estamos llegando a a donde está el pavo batido lo tenemos marcado en nuestro gps y ya vemos el, el contorno del pavo vamos a ver un oro, 4 con 30 Y continuamos con, con la caza Nos hemos venido un poquito más al norte Hemos eh, cruzado el río Vemos ahí huellas que estamos siguiendo de, de Rebeco A ver si, si lo localizamos Mira, una llamada de aparellamiento Está detrás del árbol a ver si se dejará a ver el animal. Es un macho. Mira, ahí va. Un nivel 3. Vamos a ver. Cogemos el solo Kini. Y... Disparamos. Doble pulmón y abatido. Así que vamos a, a recogerlo. Esta zona también es muy buena para... Para encontrar el rebeco macho porque hay otras zonas donde abundan grandes rebaños pero de, de hembras y, y las hembras lamentablemente el trofeo mucho menos, quitando algún nivel 3 de hembra que nos pueda dar oro, las hembras tienen menos puntuación 3, un oro, 38 con 20 y ahora pone el mapa donde ha sido abatido así que vamos a, a continuar con la caza. Hemos avanzado un poquito más. Vamos a decir a la que se quede porque he visto un movimiento ahí delante. Mira, ahí, ahí, ahí, tenemos un un animalito. Nivel 3. Vamos a ver. Apuntamos con el arco y.. ¡Ha batido! Vamos a por él. Venga, perrete, búscamelo. Que trabajes un poquito. Y vemos, a ver, efectivamente, un, una plata, un buen impacto. Y os pondré el mapa para que veáis. He avanzado un poquito más de donde maté el anterior. Y ahora sí creo que nos vamos a ir a, a buscar cabras. Estamos cerca de la zona de las cabras. Hemos regresado al lago donde abatimos los anteriores rebecos, los primeros rebecos. Vamos a buscar cabras. Vamos agachado, vamos a mirar. Allí vemos un grupo de cabras acostadas. Vemos una hembra. Vemos otra que está acostada. Vamos a seguir avanzando despacio, despacio. Vaya, vale, está detrás del árbol. No sé qué, qué nivel es, pero tiene unos cuernos grandes. Es un macho. Vamos avanzando agachados para no hacer tanto ruido vemos a la hembra vamos a desplazarnos a ver si podemos localizar a ese macho que hay que nos impide la visión en el árbol vamos a ver tenemos allí mira mira mira mira un macho un macho nivel 5 nivel 5 media pero tiene un árbol delante mala suerte a ver por dónde hacemos el telance vamos a avanzar a ver si podemos no a perrote que se quede quieto. Anda perrote, quédate quieto. Avanzamos por este árbol. Tenemos allí Ahí yo creo que... Se, ahí tenemos ya tiro. Yo creo que ya tenemos tiro. Cogemos el Soloquin, Lo calibramos. Apuntamos. Y disparamos. Ha batido el animal. Salen la, las cabras corriendo. Las otras que estaban en el rebaño. Mira, un pavo ahí tenemos un pavito que viene para nosotros tranquilamente cogemos la escopeta vamos a dejar que se acerque y disparamos ha batido el pavo ahora lo recogeremos venga parrete, vete conmigo ya lo recogeremos y recogeremos también nuestro nivel 5 vemos allí lo, las cabras correr, son hembras a ver si es un grupo de hembras las que estaban con el macho de nivel 5 que hemos abatido Así que vamos a, a recoger nuestro pavo Un nivel 2, un oro, un 4 Y ahora, en la perrete, búscame al cabrón Con perdón, el macho de la cabra cabría en mi pueblo se llama cabrón Y no quiere decir nada ni es un insulto Simplemente es una forma de, de definir al, al macho cabrío Vamos a mirar por si hubiera algún otro animal por aquí Perrete ya ha ya localizado a nuestro animal, está ahí cerquita, nos está llamando. Y vamos a ver la puntuación que nos arroja este bicho. Vamos a hacer una foto con Perrete. Madre mía, qué foto más bonita. Para luego guardarla. Vamos a tumbarnos, a ver si podemos hacer otra por aquí. Perfecto. Y ahora sí, vamos a, a recoger a nuestro animal un diamante 220,50 madre mía un animal mixto que tiene un color muy bonito así moteado madre mía qué animal más precioso lo voy a disecar y os pondré el mapa donde donde ha sido batido como veis muy cerquita del puesto encima del lago donde matamos los anteriores animales y vamos a continuar con la caza nos desplazaremos a otro sitio buscando cabras Hemos venido a los lago de Rotonui, vamos, está lloviendo, vamos a mirar si miramos algún animal, mira, ahí vemos animales, cabra, hembra y un macho, un macho, un nivel 5 media, que cuerna tiene ese, vamos a avanzar despacito, vamos a seguir mirando, lo vamos a acercar para tener una distancia óptima, puesto que está de frente y tenemos que darle... Darle bien en el corazón o en el pulmón Porque como tiene mucho pelo Si bajamos, tocamos carne y nos va a penalizar Seguimos avanzando Aprovechando de que está lloviendo Y la lluvia ahoga nuestras pisadas Yo creo que ya estamos llegando a una distancia óptima Vamos a acercarnos un poquito más Un poquito más, a ver si podemos quedarnos Para hacer con, la, con el alza de 75 metros yo creo que estamos bien aquí cogemos el locking apuntamos y vamos a ver Ahí de y disparamos en el corazón salen las otras cabras corriendo y vamos a, a recoger nuestra cabra nivel 5 si nos da un diamante será el segundo diamante de cabra que, que conseguimos hoy desde luego la jornada no, no, no es todo mal no ha habido tantos diamantes como yo pensaba pero bueno si conseguimos tres no está mal para seis horas de caza así que vamos avanzando ahí vemos en el correo animalito seguramente sería un otra cabra vamos a ver la puntuación que tiene nuestro nivel 5 ya está aquí detrás de este árbol Madre mía, qué color más bonito tiene el rojizo. Qué cuerna, vamos a hacer una foto. Vamos a cogerla de otro ángulo. Aquí nos vamos a agachar. Sigue lloviendo. Vamos a ver. Hay con perrete. Muy bien. Y ya tenemos otra foto. Y ahora sí vamos a, a recoger nuestro animal vamos a ahí tenemos una llamada escuchamos una llamada recogemos vaya un troll un troll 207 puntos una lástima pero es un animal precioso precioso precioso así que lo voy a disecar aunque no sea un diamante y os voy a poner el, el mapa donde ha sido aquí en Rotuniv es en, en el lago muy cerquita del puesto yo os recomiendo que visitéis la zona y yo creo que ya voy a ir a, a montar el vídeo y esto es todo por hoy hasta la próxima